Hola, eh, voy a hacer un poco cambio porque en realidad he grabado un clip en casa antes de venir aquí Pero me apetece empezar el vídeo aquí, así que después os pongo el otro clip, ¿vale? Por si no entendéis muy bien cómo es el orden He decidido venir a correr porque, bueno, ya hemos tenido un examen y estoy como muy cansada Entonces estoy corriendo pues sin más, o sea, no es como mi mejor día corriendo pero sí es uno de los días en los que más lo estoy disfrutando y es que, no sé, me siento como súper agradecida por, porque justo hoy pues haya salido el sol no llueva, antes hacía un montón de frío y ahora se está súper bien y, y súper agradecida de tener este maravilloso sitio a unos pasos de casa para poder correr que bueno, esto es lo que vosotros veis y esto es lo que yo veo Y bueno, vuelvo ya porque se me ha hecho tarde, pero es que no sé, o sea, me ha como revivido tanto esto. O sea, es que justo acabo de hablar con una amiga de lo difícil que es pues, romantizar esta época de exámenes y justo, bueno, he subido antes un tweet diciendo algo parecido a la contradicción entre querer disfrutar de la vida, vivir lento, bla bla bla... Quieres que pase, pues eso Enero y en general toda la época De que es como súper rápido Y por eso me parece Tan importante como dedicarnos Estos ratitos, es que siento tan bien Que no sé, también me quiero a recordar a mí misma como Pues eso, pues cuando salga el sol Que aquí no lo hacen muy a menudo pues como fuerte, no que a ver un paseo que, pasa o es que literal 5-10 minutos andando de casa tienes todo verde entonces pues no sé, también aprovechar esto Hola, bueno, eh, empiezo el vlog, acabo de terminar el de terreno, así que bueno, empiezo el de pato hoy va a ser un día tranquilo porque como os he dicho, pues acabo de terminar el examen de otorrino, o sea, lo hemos hecho a la mañana y son las 12 menos 20 Quería dormir por la mañana porque estoy muy cansada Bueno, da igual, a eso no vamos, ¿vale? Vamos al siguiente examen El siguiente examen es patología Hoy es 10 de enero y el examen lo tenemos es el 18 Entonces, quiero hacer más cosas Quiero editar vídeos, quiero seguir leyendo Tengo que preparar unas historias también Entonces, pues estos días pues van a ser un poco mix también Mi objetivo de hoy es organizarme los días A la mañana voy a hacer deporte porque lo que os... Lo que os iba a decir, que quería dormir, mi plan era dormir por la mañana, pero es que, o sea, estoy muy cansada, pero como con mucha adrenalina, siempre pasa esto después de los exámenes, como que pego el bajón, pero mmm, mentalmente estoy muy activa, entonces nunca me duermo. Siento la luz Pero es que ya se ha hecho de noche y quiero ponerse un poco al día No sé si con esto mejor No, la verdad que no Son las 8 eh, y media de la tarde Hoy es miércoles, 11 de enero He dormido 9 horas Y estoy como súper despejada La verdad, muy bien No, me he despertado y he ido a la biblioteca Creo que estoy sí es la biblioteca porque... Eh, a mí me cuente más el tiempo en la biblioteca En el sentido de que me distraigo menos Puedo estar más tiempo seguido y concentrada Pero hay días en los que me da pereza eh, También como hay muchísima estimulación externa Y como que eso a veces me satura Pero bueno, y la verdad es que he estado súper bien Desde las... O sea, he estado desde que han abierto aquí encerrado Lo que pasa es que... Esta biblioteca abre tarde, en plan abre a las 9 y cierran a las 8, o sea, abren tarde y cierran pronto Entonces eh, es muy mala, o sea, conozco a gente pues, que estoy en Valencia y va a la biblioteca por las noches, por las mañanas Como súper tarde, súper pronto y digo, ojo, es que ¿por qué no tenemos eso aquí? Gobierno vasco, si me estás escuchando... Ya lo que hacer. No os he dicho ni de qué es el examen ni nada, qué desgaste. El examen es médica, patología clínica médica. O sea, es una asignatura anual, entonces es un examen liberatorio y hay que sacar un 6 para liberar. Faltan como 7 documentos o algo así, por meter aquí. Y eh, hemos dado neuro y cardio, que no sé si lo he dicho. Lo bueno de esta asignatura es que eh, me gusta un montón, me parece súper interesante. En plan, neuro y cardio son dos especialidades que, que me encantan. Disfruto mucho estudiándolas. Pero eh, pues los temas son muy largos, el examen es difícil... A mí me gustaría, me gustaría, no va a pasar, ya lo tengo asumido... Pero me gustaría llegar al domingo con eh, todo el tema y el leído una vez y tener el lunes y el martes para repasar. Pero sé que no va a pasar, así que mi siguiente objetivo es llegar con todo leído el lunes y tener el martes y el miércoles por la mañana porque el examen es por la tarde para repasar. Porque eh, os voy a contar, eh, sin los siete documentos eh, que me di cuenta ayer de que existían, que son seminarios y casos clínicos... Sin tener en cuenta eso, porque me organizé antes, se supone que tengo que estudiar por día 5 temas de neuro y 3 y medio de cardio. Es que no me da tiempo, o sea, hoy he hecho 4 temas de neuro y medio de cardio. Y ahora es que voy a estudiar una hora más, pero después voy a cenar en la sala viendo una peli, disfrutando también y descansando. Y también editaré un rato y leeré porque necesito descansar también. Bueno, de chapayos, que os hablo mucho no os hablo nada, la verdad. Pero bueno, hoy estoy por la enchina. Una vez más Sí, eso es todo para hoy Vamos a estudiar un ratito spoilers al menos solo he estudiado media hora No puedo más Que a veces aún la sigo viendo, pero no las. Yo también tengo derechos, tiene un tanto de perspectiva, pero sí que. Hola, hoy mmm, tenemos charla de un poco rayada. ¿Por qué? Porque uf, es que esto es algo que me ha pasado mucho. Bueno, estoy un poco contra luz, pero va a ser rápido. Si quieres, lo dejamos así. Son las 3 y cuarto. Eh, a la mañana estaba estudiando, he salido de la Biblia a las una y media o dos menos cuarto así que ya pues tengo que empezar a pensar en ponerme el jersey, el abrigo la mochila o el bolso los apuntes y tal y volver al alivo y me da mucha pereza es como que cuando estoy estudiando estoy bien pero cuando paro de estudiar me pongo a pensar en todo lo que podría estar haciendo durante este rato y como que me rayo mucho porque como que no puedo hacer más cosas es que ni siquiera o sea, estamos a ¿ah? 12 de enero y ni siquiera he tenido un rato para mm, pararme a pensar como en los objetivos de este año, que es algo que me gusta mucho hacer al principio de, cur o sea, de curso de, de año, ni hacer como el mood board, creo que también me influencia mucho el tipo de contenido que consumo por las redes sociales, siempre lo suelo recomendar por Instagram como los perfiles eh, que más veo, pero bueno, eso lo dejamos para otro vídeo más adelante porque si no, esto se nos va a hacer eterno Pero bueno, como que tienen una vida tan diferente a la mía a lo que veo es que siento que tenemos vidas súper diferentes pero dentro de sus vidas hay una parte de esas vidas que mmm, a mí me encantaría tener mientras esté estudiando no voy a ser como capaz de conseguirlo y como que me pongo a pensar y digo tías si es que ahora mismo ya tienes 21 añazos o sea que, es que cuando empezaste la carrera tenías 17 años y ahora ya tengo 21 y es como que, no sé, es algo que me agobia un montón y como que sé gestionar muy mal. No sé si a alguien más le pasa porque es que me estoy explicando fatal, lo sé, lo sé. Es que igual debería hacer un vídeo de cada esto. Si os interesa este tema, hablamos de, de él en otro vídeo. Y es que no sabéis, por ejemplo, la cantidad de cosas que me gustaría hacer por redes sociales. O sea, ahora mismo he estado preparando pues, una colaboración y bueno, que es que, quiero decir, lo más fácil sería... Pues subir un texto y ya está, pero bueno, pues he dicho, bueno, ah, pues es que me quiero currar un poco, ¿sabes? Porque a mí me gusta trabajarme las cosas. pues aunque sea, pues he hecho una esquemita así, que al final, oye, pues lleva su tiempo. Pero que es que me gustaría hacer tantas cosas para las que no tengo tiempo. Es que en febrero, o sea, es que terminamos el cuatri, o sea, los exámenes el 27 de enero y el 30 ya empezamos el segundo cuatri. Y es que, eh, joder, es que no tengo tiempo para nada. Para mí es la peor, peor, peor parte de estudiar una carrera que requiera tanto tiempo. Y nada, eso. bueno, que se me está haciendo tarde que voy a la biblioteca porque si no me quedo sin sitio El queso, a lo mejor del mundo Estoy editando um, Cuando estudio en casa es como que aguanto más tiempo estudiando en el sentido de que puedo estudiar la noche Y en la biblioteca me cuento más, pero cuando llego a casa me es imposible estudiar Yo creo que esto es normal, ¿verdad? En plan, no me vas a a mí, por favor Thank you. he sacado Ugh. nueva canción estoy emocionada, es preciosa gracias Miley, una canción nueva a la que me hicieron estos exámenes y que tener en mi cabeza todo el día y acostarme pensando en ella y levantarme pensando en ella y hacer el examen con la música de fondo odio oh, esa, pero bueno, me encanta la canción, no pasa nada I'll trade my for your company you know I'd find the window of opportunity to paint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 You got so much sand on your body When my hands be moving softly mm. de que no hablamos. Es domingo y aquí estamos. Um, ayer noche ya me empecé a agobiar, estoy agobiada con esta asignatura. Ayer es que hice exámenes y um, me agobié mucho. Bueno, no pasa nada, vamos a hablar de lo importante. Um, neurología y cardiología, es que me preocupan las dos, en plan no hay ninguna clave que diga bien, no. Os prometo que cada vez que me leo un tema es que es como leerlo de nuevo. Es como mucho, encima es muy difícil y siento que mmm, hay cosas que igual dimos en segundo en primero, en tercero que mmm, como que los profes dan por hecho que lo sabemos y es que no te acuerdas, o sea, estoy bastante preocupada eh, las preguntas son muy complicadas es que están siendo ya días muy duros en plan mi batería de estudio está uff, o sea, si mi batería al principio estaba así, ahora mismo me queda esto de batería, os lo prometo eh, no queda tanto, o sea, sí que no queda tanto estamos a, estamos a 15 de enero tenemos sé la si selección 18 y después el último, el 27. Niñito, muchita en paciente batetriplégico, a da, sandaita, como en deserio de la se ronda su naí de andu, la vena. De hecho. Ciencia, mira, tenía la regla en esa arriba. Ciencia, alzarabaco, ausencia en esa arriba. Ausencia infantil. En Umbria, en ausencia, ahora llegar a la edad de este... Directo en punta, multifocal ekin. Hiperventilia, du? va a hacer ascendente. Entonces, ¿qué me da ekin? Hasta Hola, es la una y ya me acabo de repasar. Eh, los temas del 2 al 9 llevo una hora de retraso porque quería haberlo hecho, o sea haberlo acabado a las 12 y a empezar a repasar los siguientes temas que no he visto estos últimos días pero no ha sido así no pasa nada, una hora de retraso no es tanto sinceramente pensaba que lo iba a conseguir más tarde o sea que bastante bien una hora no es tanto, una hora se ha recuperado Kernig y Bruchinski. Cuarto café del día. Madre mía, creo que nunca había tomado tantos cafés. Ay, menos mal que me hice los esquemas en su día. Gracias, Gorti de eh, noviembre. Es miércoles 18 de enero, son las 2 y me tengo una, una alarma puesta en 8 minutos porque me tengo que ir, ¿vale? Em, tengo que preparar el bolso, así que es mis conmigo. Tenemos ahora el examen a las 3 y media, no sé si lo he dicho, es que estoy como tan nerviosa que no sé ni que digo o no, que no. Entonces, esquemas estuche bolí, otro bolí por si acaso, subrayador. Es importantísimo, que muchas veces se me olvida y luego me arrepite mucho. ¿Cartera? ¿Todo todo la cartera. Aquí no. Vale, bueno, está aquí. No traumas. Lo siento, es que estoy maravilloso. Pensando como los airples. Bueno, no pasa nada Es lo último que voy a buscar, la verdad Ayer a la noche lloré <risa> Lloré bastante No sé, no sé por qué me agobié la verdad Sentía como que necesitaba una vuelta más Y bueno, entre ayer a la noche y hoy a la mañana me he repasado como casi todos los temas No sé cómo lo he dicho la verdad 10 minutos por tema O sea que me no repaso Me repaso servido un poco como para afianzar Y para tener un poco más de confianza No sé, como que ahora mucho no tengo esa confianza Que me faltaba ayer Sinceramente creo que merezco sacarlo y creo que lo llevo bien. Lo que pasa es que es, que es tanto que es que llega un punto en el que dices, no sé, sientes que no sabes nada, ¿sabes? Porque se te mezcla toda la información. Me ha gustado muchísimo y he disfrutado mucho estudiándolas, pero me siento muy consumida ahora mismo. Estoy muy cansada y tengo muchísimas ganas de quitarme el examen, pero estoy también súper nerviosa. Y no sé, ahora mismo me siento muy consumida por la carrera. O sea... Es que necesito volver a ser yo, pero bueno, queda este, una semana más y ya está. Y hoy y mañana me los voy a tomar de descanso. En estoy muy nerviosa. Bueno, ni yo sonando pa' aquí. Es que creo que lo llevo bien, o sea, estoy orgullosa de cómo lo llevo, que no es poco y... Uf. No sé es dónde están la las gafas. Vale. Bueno, os hablo después del examen. No creo que grabe nada antes porque ojalá en plan como grabarlo desde fuera, ¿sabes? Sin tener que poner a grabar, porque... Claro, en los vlogs como que cuando no ves cosas dices, ojalá verlo, pero luego te pones en un momento y dices, es que yo tampoco lo grabaría. Entonces, eh, es un poco lo que me pasa. Bueno, me voy, vale. Os quiero mucho, desean de suerte y luego os cuento. Nos vemos en un minuto para vosotros y para mí dentro de dos o tres o cuatro horas. Sí. Vale. vale, son las 8 y cuarto. He estado por ahí. Slow The afternoon. Vale un segundo, que me está hablando mi mamá. Vale, listo. No os he enseñado Bueno, este es el collar que yo siempre pero lo llevaba por dentro es el delaje. Me gusta mi collar de libro para que me dé suerte. Me lo trajo el lentero por Navidad y <ríe> es una nada El examen, a eso ahí vamos Es que estoy muy cansada. Ha sido un examen terrible. Han sido 85 preguntas, mitad cardio, mitad neuro. Eh, las cinco últimas de. No me sale. El... Reserva, esa de reserva. Duraba una hora y media, pero es que, o sea, literal, que ha denunciado era así de largo. Entonces, tardabas muchísimo en leer el anunciado. Eh, en interpretar de lo que te estaban hablando y después ya en contestar la pregunta y ha sido súper complicado siento que he contestado demasiadas he contestado 77 de 85 siento que hay muchas que no, no debería haber contestado pero no sé, es que ha sido muy complicado hemos salido todos con una sensación muy rara o sea, hemos estado como media hora después hablando de Cosas, o sea, es que ha sido un examen muy raro Es que he salido muy en shock de ese examen O sea, he salido diciendo, no sé qué he hecho, en plan, no sé qué he contestado Porque he contestado tantas Pero es que habiendo tan poco tiempo, es como que me han puesto a contestar Y digo, no sé eh, Tengo esperanzas de aprobar Yo creo que lo voy a aprobar Pero es que Depende de cuántas falle, o sea, estoy Bastante nerviosa con esta nota Así que las otras tres salí Y sabía que las había aprobado Y es como, buah no sé calcular, no tengo ni idea de calcular esto. No eh, necesito descansar, o sea, hoy ha de tarde chill, mañana en la mañana también y ya, bueno, con el siguiente, que no sé, o sea, bueno, ya supongo en el siguiente vlog. <risa> día más, gracias